20 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando cómo tener una vida disciplinada con dominio propio estamos trabajando este libro y eh, uno de los obstáculos de los enemigos eh, más grandes que tiene la disciplina y esta semana estamos hablando de la intención entonces vamos a mirar ¿En qué, en qué, en qué eh, día estamos? Estamos en el día número 20 del reto de 45 días. Esta semana es la semana número 3 de este reto. Eh, ay, me veo más rara con este, eh, en esta cosa, pero bueno, ya, ya no puedo hacer más. Me salgo de un cerebro que es el difuso, para entrar al otro de la concentración. Entonces, mi cerebro está dividido en tres, pero en este momento necesito utilizar un cerebro que se llama la intención, el enfoque. Necesito enfocarme, necesito tener un enfoque y tener una intención. Pero ¿cuál es el enemigo más grande de la intención, del enfoque? El enemigo más grande de la intención y del enfoque es posponer las cosas. Pero ¿por qué posponen las cosas? Yo quiero saber, Marimelda, ¿por qué mi cerebro pospone las cosas? Listo. Entonces, ¿qué queremos nosotras? Yo repito esto todos los días porque mi cerebro necesita saber para qué me presta energía y para qué yo tengo que educarme y para qué yo tengo que dedicar un tiempo en mi educación, porque es más cara la ignorancia que la educación. Entonces, voy a aprender cómo hacer para tener una vida disciplinada y dominio propio. ¿Cuál semana estamos? La semana número 3. ¿Qué es la semana número 3? Estamos hablando de la intención. Intención es tener enfoque, es tener un objetivo. Pero hay unos enemigos grandes, gigantes, y uno de esos enemigos es posponer las cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Necesito que me digan sí, no, y ya entré en la zona. Ya entraste en la zona. Ok, perfecto, entonces, yo necesito saber por qué postergo, entonces, postergar, posponer, le voy a dar, ¿qué es postergar? Po es que esa pa palabra de procrastinar, procrast <risa> se me enreda la lengua muchachas, y bien enredada que la tengo con estos aparatos en la boca, Ay, Dios mío, ayúdame, señor. Es que me estoy haciendo un tratamiento en la boca y entonces uh, hablo así muy raro, pero entiendan. Ok. Tranquila. ¿Qué dijiste, Marimelda? ¿Vamos a entrar en la zona? Sí, vamos a entrar en la zona. Vamos a entrar en la zona del, desde el día número 15. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Llevamos seis días hablando del mismo tema. ¿Cuál es la técnica que nosotros debemos usar para no distraernos? Enfocarnos en una sola pregunta durante 45 días y por semana contestarnos una pregunta todos los días. Y a ese todos los días le vamos adicionando información y de esa manera disciplinamos al cerebro porque yo le estoy dando dirección, ¿sí o no, Alba? Yo le estoy diciendo, estamos trabajando en un reto de 45 días donde tenemos una vida disciplinada con dominio propio. ¿Qué queremos aprender? Disciplina. ¿Qué queremos tener? Dominio propio, que aquí la que manda soy yo, ¿sí o no? Eso, mija, ¿Bi o no? Quiero okay, que, venga, choquemos cinco, pues que, que aquí, aquí la que manda es usted, mi amor, y aquí la que mando soy yo. No mi loquita, no mi monito, no mi miquito, no, no, no, yo. Perfecto. Entonces, ¿qué es la intención? Mira, la intención es lo que yo quiero a largo plazo. La intención es el propósito, la intención es la determinación, es el empeño, es la voluntad, es la decisión, es, es el fin, es el propósito, es la meta, es la mira, es el cielo, es la eternidad. ¿Ok? Entonces, tener una intención... Para la eternidad, porque nosotros somos eternos y aquí estamos en un cuerpo temporal para aprender el dominio propio. Óigame, esto es muy lindo, ¿no? A mí me encanta, qué belleza. Entonces, la intención es una finalidad o, en, o un fin, porque nosotros tenemos un propósito, tenemos un fin. No lo sabemos, no, nadie lo sabe cuando nace. Se cría, lo educan en la casa, le hacen perder el propósito no, y cuando ya tenemos 50 años miramos para atrás y miramos ya que vinimos a este mundo. Yo siento que he perdido mi tiempo, yo siento que no, no soy lo que soy. Ay, me veo tan rara con este, eh, con este, eh, ay no quítame, quítame ese filtro. Quitame el filtro, ya, ya no me voy a poner filtros porque es que esos filtros lo hacen ver uno más raro. A ver, me veo normal. A ver, sí, ya, perfecto, gracias. Listo. Entonces, la intención es esa visión, es ese fin, es ese propósito. Usted, Viviana, nació con un propósito. Usted, Alba, nació con un propósito. ¿Qué pasó? Se perdió. ¿Para dónde? No sé. No tiene enfoque, no tiene disciplina y no tiene dominio propio. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron, porque nos educaron a la manera que podía nuestra sociedad, nuestra educación y nuestro sistema, punto, ya. No le dé más vuelta a la vuelta. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Pase, pase hoja. Paso la hoja. Entonces, yo al saber que tengo una intención y al saber que yo tengo que tomar decisiones, yo necesito saber cuál es el enemigo más grande que yo tengo para enfocarme. No se pregunte cuál es su propósito, no, no, no, no lo se lo pregunte. No, no pregunte, ay, ¿cuál será mi propósito? Ay, es que yo no sé cuál es mi propósito. Yo a qué venía a este mundo, cuál es mi desempeño. No se pregunte, por favor, haga mi caso. Yo se lo digo. Yo, que tengo 56 años y que ya he vivido tanto, yo sé lo que le estoy diciendo. No se pregunte cuál es su propósito. Déjeme y verá. Espéreme, espéreme, y verá. Es, Esperen mira, no se pregunte, simplemente vamos a aprender cuál es el obstáculo que me impide lograr lo que yo quiero. Por ejemplo, hacemos lo de la visualización cuántica y aplicamos la técnica 10-10-10, <risa> Colóqueme ahí, regla 10, 10, que la voy a explicar hoy. Regla. 10, 10, 10. Regla, voy a escribir acá, perdón que, que me, les, me, me, me les bajo como la cabeza, ahí se ve la cabeza. Ahí, regla 10, 10, 10, listo, ok, ahí, le ponen regla 10, 10, listo, entonces, ayúdame con esto, ayúdame con esto, listo, entonces, yo voy a aplicar la regla 10-10, eh, ¿quién quiere trabajar conmigo? ¿quién quiere hacer el vivo conmigo ahí en, a, aquí en Instagram? y hacemos el ejercicio, porque es mucho más fácil hacer el ejercicio contigo y lo voy haciendo contigo, el, la persona que quiera hacer el live conmigo, Bienvenido. La que no, me dice, Marimelda, yo lo hago, pero aquí escrito contigo, entonces vamos a trabajar. Listo. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿Con qué te sueñas? ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo te, cómo te ves en 10 años? Vamos a trabajar la regla 10, 10, 10. Y vamos a ponernos aquí y ahora visualizándonos, utilizando la técnica de la visualización cuántica, donde nosotros nos vamos a ver en el futuro en los 10 años. ¿Cómo te ves, Viviana, en 10 años? Eso sí lo sabes. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te quieres ver físicamente? ¿Qué... Eh, acciones, eh, en qué posición, eh, digamos, trabajando, eh, con nietos, sin nietos, con, con viajes, estudiando, con qué cartón, con, haciendo qué, lo que usted quiera. A ver, dígame, por favor, yo sé que Viviana tiene 42 años, Viviana, entonces vamos a poner el ejemplo con, con, con Viviana. Yo sé que ella me está aquí escribiendo y me está contestando, pero yo no le estoy leyendo todavía. Entonces vamos a suponer que Viviana tiene 42 años. Viviana en este momento es casada, tiene eh, tres hijas y eh, un esposo, pero ella se visualiza en el futuro como una mujer independiente económicamente, que tenga dinero, se imagina con poder adquisitivo, se imagina eh, que trabaja y que tiene un pequeño negocio, que tiene una empresa que es emprendedora, se imagina ya con un negocio establecido, con una tienda y eh, se imagina eh, generando dinero por su propia, por, por sus propias acciones, se imagina con un cuerpo eh, saludable, con, un, con su peso ideal para su estatura. Viviana mide más o menos unos 50, unos 60, unas, um, un metro con 60 y es un poquito que tiene tendencia a la gordura, pero ella quiere ser una mujer eh, delgada para su estatura y para su contextura. Por ejemplo, yo tengo la contextura de ser gruesa, miren mis manos como son de gruesas, yo soy gruesa, mis huesos son gruesos, por lo tanto mi peso no puede ser de 120 libras, porque yo mido un metro con 50, yo no puedo decir que peso 125 libras, porque se me vería, mi cuerpo no, has, a ver, hay un metabolismo, entonces vamos a ir entendiendo, listo, pero... He aprendido, ¿cierto? Bueno, no me voy a salir del tema. ¿A dónde estoy mirando? Estoy mirando hacia el cielo. Pon la mirada hacia el cielo en las cosas de Dios. Escríbame eso, por favor, que eso es muy importante. ¿Por qué, ¿Por, ¿por qué postergo las cosas? Porque no tienes la mirada en el cielo. Porque no tienes la mirada en el cielo, porque tienes una mirada eh, aquí en la tierra. No, espérate un momento, por favor, estamos aplicando la regla 10-10. Bien presentable. Cuando yo digo presentable, no quiero decir con, con peluca incluida, porque hay cosas que van a suceder lo más naturales posibles, pero agradables. Yo no me estoy maquillando para hacer estos videos, porque ya gracias a Dios hay filtros. Aquí, en, aquí no hay filtros, pero no importa. Y aprendemos a, a, a como te dijera, a brillar con la belleza natural. Eso es lo que yo quiero enseñarle a la mujer. ¿Listo? Entonces, Viviana me contestó. Yo quiero ser bien presentable, trabajadora, quiero viajar, ahorrar y con un cuerpo, sapo. A, saludable aplicando el dominio propio perfecto listo ya viviana nos dijo eh, eso que ella eso que ella que ella que ella quiere perfecto entonces ahí aplicamos la regla de los 10 años Perfecto. Ahora vamos a aplicar la regla de los 10 meses. Viviana, para tener, ser trabajadora en los próximos 10 meses, ¿cuánto dinero quieres tener ahorrado? Dime un número en dinero. Es muy importante ir a los 10 años, venimos los 10 meses y después le digo la otra, ¿ok? Perfecto, listo. Estoy esperando que me escribas. Si no me escribes, yo voy a poner mi ejemplo para que eh, lo podamos trabajar. Y si me pones tu ejemplo, obviamente hablo tu, tu ejemplo. Entonces, ¿por qué pospones las cosas? Porque no te ves en el futuro. Por eso no pospones las cosas. ¿Por qué posponen las cosas? Porque la procrastinación es una enfermedad y es una decisión irracional. Una persona que no ve el futuro tiene una enfermedad en el área cognitiva del cerebro. ¡Oh! ¡Ah! Marimelda, usted lo que me está diciendo. ¿Cómo así? Explícame que yo no entendí. No, no, no, no, no se salga del tema y continuemos con el ejercicio que ya Viviana me contestó. Tranquila, no se preocupe que todos los días vamos a hablar del tema. 30 mil pesos mexicanos en, eh, 30 mil pesos mexicanos en 10 meses. Perfecto. Ahora, esos 30 mil pesos mexicanos en 10 meses equivalen a 3 mil pesos mensuales. Y por día me equivale a... No tengo calculadora, pero yo tengo aquí calculadora. Calculadora, déjenme un segundo. Calculadora. Entonces son 30 mil pesos que quiero ahorrar dividido por 10 meses. Quiere decir que la técnica divido el, el valor de los 10 meses. Lo divido por 10 para saber en un mes cuánto tengo que ahorrar. Y ese mes lo divido por 30 para saber por día cuánto tengo que ahorrar. ¿Cuánto dinero tiene que ahorrar Viviana en un día para que en 10 meses Viviana tenga mil pesos mexicanos? Viviana, te voy a dictar la fórmula para que la hagas en tu casa y puedas tener una meta diaria. Listo. ¿Por qué pospones las cosas? Porque no pones las metas por día. Porque no vas al futuro y te ves en el futuro. Porque tienes el área del cerebro cognitiva tapada y solamente trabajas con el área de la sobrevivencia. Te levantas sin saber qué vas a hacer en la vida. Porque no tienes idea de qué quieres en la vida. Pero por eso le dije, no se pregunte para qué nací. Esta parte te queda clara. Necesito, Vivi, es muy, muy importante que, que lo tengas desmenuzadito para que nos pongamos una meta de ahorro a partir de hoy hasta 10 meses. Y me vas a poner una fecha, por favor, Viviana, me pones una fecha. Dime la fecha que tú quieres eh, tener los 10 mil dólares. Déjenme un segundo. Vamos a, vamos a ponerle fecha a Viviana. Estamos en Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo. Viviana, te recomiendo que tomes el calendario que mantienes ahí en tu mano, en tu, en tu visible, por favor, ponlo a tu vista, este calendario, ponlo a tu vista, ok, son técnicas que te estoy dando para que logres las cosas y para no posponer, porque pospones, porque no vas al futuro, esa es una razón, porque pospones, porque no vas al futuro, Esa es una razón. Listo. Entonces, Viviana en el calendario me va a marcar. Hoy es el día número 12 de mayo. Aquí ah, Viviana va a escribir en el calendario. Va a escribir mm, ahorro mil en 10 meses. Esa es la fecha de inicio hoy y me voy para, entonces vamos a contar mayo, junio, perdón, junio de mayo, no se cuenta junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Para marzo del año entrante, entonces me va a decir, ay no tengo calendario, no importa, usted se lo pone aquí en una notica. Para marzo 12 del 2023, Viviana va a tener 30 mil pesos mexicanos ahorrados. Y lo vamos a poner en el calendario o en algo, eh, yo lo voy a poner acá. ¿Listo? Ok, perfecto. Te queda claro, ya me colocaste que sí. Bueno, entonces, yo tomo los 30 mil dólares, lo voy a hacer despacio para que, para que lo, lo hagas. Yo tomo los 30 mil dólares, perdón, eh, pesos mexicanos. Los 30 mil los divido por 10 meses y eso me da 3 mil al mes. Y esos 3 mil los voy a dividir por 30 días. No, por 30 días no lo dividamos, por 20 días, porque hay 10 días en la semana que no trabajamos. Vamos a poner metas realistas, vamos a, a descansar sábado y domingo, porque la vida no es solamente trabajo, porque la vida se compone de muchas cosas, porque postergas, porque crees que no puedes descansar, porque crees que eso te da estrés, porque es ¿Por qué postergas? Porque dice, ay no, esa meta tan grande de 30 mil dólares y yo que los sábados no me levanto y yo que los domingos y a mí que los sábados me gusta ir a rumbear y a mí que me gusta los sábados irme para donde la comadre y a mí que me gusta celebrar el cumpleaños de la comadre y a mí que me gusta tomarme mi cerveza y yo tenerme que levantar. Ay, no, no, no, no, no. ¿Por qué postergo? Porque para el cerebro es muy complicado comprometerse a hacer cosas que le quiten la diversión. ¿Entendió? Capiche. Es que me, me despeino hablando, me despeino hablando. A ver. ¿Por qué postergan las cosas, Viviana? ¿Sabes por qué? Porque te pones metas muy altas. Porque te pones metas, lo divides por 30. No, no lo divida por 30. No son 30 días que usted trabaja. Usted no trabaja sino lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Punto. Para de contar. Sábado y domingo, de vez en cuando, porque los sábados y los domingos yo lo tengo dedicado para otras cosas. Ay, sí. Ya mi cerebro me está diciendo que es mucho tiempo. Oiga. ¿Sí ve? Que es mucho tiempo. No, usted tiene sábado y domingo. Ahora, si no trabaja lunes y martes, pues trabaja sábado y domingo. Va a trabajar cinco días a la semana. ¿Cuántos días a la semana va a trabajar? Cinco días. Semanal. ¿Cuántas semanas tiene un mes? Cuatro. ¿Cuántos días vas a trabajar? Veinte. Me va a descansar sábado y domingo. Se me va a ir a rumbear sábado y domingo. Va a comer sábado y domingo. Va a hacer lo que a usted le dé la gana sábado y domingo. Mujeres, tenemos que aprender a negociar con el cerebro. Dejen y verán que yo les voy a dar trucos. Les voy a dar tips. Les voy a dar... Oh my God. Ustedes no saben dónde están metidas, mujeres. De verdad. Ustedes no saben dónde están metidas. Ustedes entraron a la mejor escuela que existe aquí en el mundo. De verdad. Porque lo divido por 20. Entonces mira que mi cerebro dice, ok, vamos a entender una cosa. Vamos a terminar el, el ejercicio con Viviana. Entonces, 3,000 al mes divido por 20 ¿Cuánto te da Viviana? Eso es una matemática que es muy importante que todos ustedes hagan para cualquier meta que tengan, de ahorro, de inversión, de, de, de un negocio, lo que usted, de ingresos, lo que ustedes quieran, ¿ok? Perfecto, entonces, eh, 3,000 dividido por 20, ¿cuánto da? Vamos a mirar, 3,000 dividido por 20, cuánto da? Da 150 pesos mexicanos diarios. Ahora la pregunta para Viviana es, ¿eso también vas a tener días para ti, para Dios, para... O sea, la vida no es solamente una sola cosa. Nosotros somos ser, seres integrales. Entonces tenemos que pensar en todas las cosas. Ahora la pregunta, Viviana, en esta regla 10-10. Regla 10-10-10. Fuimos al futuro en 10 años y nos vimos... Con una empresa, nos vimos con un negocio, nos vimos con dinero ahorrado, nos vimos eh, muy, muy bien y no, em, eh, físicamente emocional y toda la cosa. Entonces la pregunta es, al poner la meta de ahorro, fuiste a 10 años, luego lo viniste a 10 meses y estableciste que diariamente tienes que ahorrar, tienes un compromiso. Ahora ya que tienes, tienes una intención. ¿Cuál es la intención de Viviana? Ahorrar 150 dólares, perdón, me, me, pesos, pesos mexicanos, Diario. Yo, yo, perdonen que yo les hable de dólares porque es, es cuestión de, pongamos 150 pesos. 150 pesos. Diarios. Diarios. De A o O. Viviana, ¿estás conmigo? Por favor, necesito hacerte una pregunta. Listo. Pregunta, Viviana. Pregunta a ti, mujer, que estás conmigo acá. 150 pesos para ti, de acuerdo a donde estás, en Ecuador, en Perú, en Colombia, eh, en Estados Unidos, en México, en fin, donde ustedes quieran. En dólares, 150 dólares, 150 pesos dividido 20, que es... Eh, a eso está el dólar colombiano. Entonces eh, yo tendría la meta de 7 pesos diarios. Mi meta, 7 dólares. Para mi cerebro es súper maravilloso porque 7 dólares diarios por 20... 7 por 2, 14 en el mes, me ahorraría 140 dólares. Y en los, y en los próximos 10 meses, tendría 10 por 140 dólares, tendría 1,400 dólares. Que me sirven para un viaje, oh, oh, oh. o para... Comprar un, un algo o para invertir o para dar cota inicial para un carro o para no sé, va, no nos vamos de ahí tan lejos porque entonces nos enredamos y no termino de, de, de explicar la, la técnica. Imagínate, Viviana, que para ti 150 pesos mexicanos equivale para mí 7 dólares. Y 7 dólares. Al mes multiplicado por 20 equivale para mí a 140 pesos, perdón, 140 dólares. Y en 10 meses yo tengo que tener en mi banco 1,400 dólares ahorrados. Todavía no hemos dicho para qué van a hacer esos ahorros. Solamente estamos haciendo y aplicando una regla que se llama la regla 10-10-10 que consiste en ir al futuro en los próximos 10 años, regresar a los 10 meses y ponerlo en, en, en, el, en el día a, a esa meta, en el, en el diario diario. Entonces, hasta ahí, para mí, ahorrar 7 pesos diarios, 20 dólares en 20 días, 140 dólares al mes, yes, yo lo puedo hacer. ¿Quién dice que lo puede hacer? Yo, choqueme un cinco. Choqueme esos cinco. Mira, mi mente, la pasé. Ustedes no saben el ejercicio que acabamos de hacer, vea. Las llevé al futuro. Las ubiqué con la visualización cuántica. Les abrí el ojo cuántico, el ojo del futuro, el área cognitiva del cerebro. Las llevé de un punto A a un punto B. Les practiqué en su vida la visualización cuántica. Las traje de nuevo a 10 meses. Y luego las ubiqué aquí y ahora. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ahora sí. Viviana, ¿cuál es tu propósito? Ahora sí. Ya. Ya lo sabes. Ya no me tienes que decir, ay, Marimelda, es que yo no sé cuál es mi propósito. ¿Y en qué voy a, ver? ¿Y en qué voy a ganarme la plata? ¿Y qué voy a hacer? No o sé, sea, ya no vino a preguntarme así, mi amor. Su mente la activó. Y se activó. Sí se pudo. Claro, ah, que cómo me los voy a conseguir, que dónde me los voy a conseguir, la mente ni siquiera se ha preguntado eso, la mente está ahí, tan, tan, tan, imagínate que la recompensa es que yo en los próximos 10 meses voy a tener 1400 dólares, excuse me, una mujer con poder adquisitivo, 1400 dólares míos, de mi propiedad de mi cuenta bancaria, es más, me voy a ir a abrir una cuenta bancaria, para mí, y para yo, tener ese dinero ahorrado, donde yo no me lo gaste, aléjate de mi Satanás, no seas tropiezo de mí, entonces mira, vamos a, a, a avanzar, ya Viviana tiene un propósito diario, ya Viviana tiene un fin. Ya Viviana tiene un enfoque. ¿Cuál es el enfoque de Viviana? Viviana que se levanta todos los días. Ahorrar 150 dólares de pesos. Ahorrar 150 pesos. Ese es mi propósito. Ya. No le dé más vuelta a la vuelta. Yo no sé. Porque a veces. Ay. Ay. El propósito es algo pues muy divino, hermoso, precioso. Ay. Los pajaritos se levantan punto buscan el alimento donde donde sea mi amor lo que importa es que usted se levantó con un propósito de ahorrar 150 pesos y yo me levanté con un propósito de ahorrar 7 dólares y yo los voy a conseguir y cómo? no pregunte que esa parte en la mente ya usted está motivada, vendiendo mi amor, vendiendo, vendiendo libros, vendiendo champurrado, vendiendo lo que sea. Es que a veces nos enredamos, a veces nos enredamos y entonces nos imaginamos muy respetables y como yo soy tan respetable, pues me gano el dinero es en una empresa de gerente. ¿What happened? No, no. Es que como ese no es mi propósito, yo no lo voy a hacer. No. ¿Le quedó claro? Alba, ¿te quedó claro? Necesito, por favor, que me contestes. Es muy importante que trabajes conmigo, que hagamos el ejercicio juntas y que tú puedas persuadir a tu cerebro. Aquí acabamos de persuadir al cerebro. Acabamos de levantar al cerebro. Es que yo tengo una meta. Yo tengo una meta de ganarme siete pesos diarios para ahorrarlos. Y si yo tengo que hacer algo. Y yo me tengo que levantar. Y yo tengo que salir. Ese es tu propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Vamos a escribir acá. ¿Cuál es el propósito? de Viviana ahorrarse US, perdón eh, pesos 150 pesos mexicanos perfecto, listo te quedó claro, ahora lo anotaste en la agenda. Listo. Ahora, ¿por qué posponen las cosas? Porque no sabes lo que quieres hacer. Pero era que no tenías la técnica adecuada para saber qué era lo que querías hacer. Ni siquiera hablamos de qué vas a hacer. Ya tu mente la tenés disparada porque ya ves. Que vas a lograr ese ahorro. ¿Cómo lo vas a conseguir? A la mente no se le dice eso. La mente sola lo hace. Ese, ese cerebro es, es... A mí me encanta. Yo lo amo. Él es, es un bacán. Listo. Entonces. Vamos a hacernos unas preguntas. Viviana, por favor. Es muy importante. Ahora, vamos a ir al calendario. Y... En mayo, vas a colocar cuántas horas le vas a dedicar al ingreso que vas a generar para poder ahorrar esos 150 pesos. Sí, Es muy importante, por eso la técnica es 10, 10 años, 10 meses y ahora ya me voy a 10 horas. ¿Sí? 10 horas. Ahora, ah, no, Marimelda, yo no necesito trabajar 10 horas. Yo puedo trabajar cuatro horas y con cuatro horas yo me ahorro eso. Listo. Pero lo máximo que usted le puede dedicar a una sola cosa son 10 horas. Porque de resto, usted duerme, usted come, usted tiene familia. Usted no le puede dedicar 24 horas a un proyecto. Porque se no es realista, y como no es realista, pospone las cosas, porque acuérdese el cerebro tiene dos áreas muy importantes, una, yo voy a hacer un dibujo, mañana lo hago, es un miquito, ay, la que le gusta la fiesta, es como un animalito, es necio, es, ay, eh, oh, Dios mío, le gusta la rumba, le gusta pasear, le gusta comer dulces... Eh, m -m -m -m, le gusta eh, brava, le gusta perder el tiempo, le gusta ser disperso. Usted no puede tener a la mente eh, 100%. No, no, no, no, no. Está comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque la postergación es una enfermedad de decisión irracional. Porque la postergación también produce ansiedad. Porque la postergación... Produce culpa porque sabes que estás aplazando algo. Entonces no puedes trabajar más de 10 horas al día para lograr un propósito. No se puede. Y si lo haces, eso te da ansiedad. Y si lo haces, eso te da culpa. Y si lo haces, eso te da estrés. Y si lo haces, eso te agota. Y si lo haces, es tu vida ya es equilibrada. Entonces sabes por qué postergan las cosas, porque el cerebro tiene un sistema de recompensas que dice, a ver un momentico, yo le gasto a usted todo esto y después ¿qué me da? No, yo no me voy, ah, no, no, no, a mí no me va a poner a trabajar 20 horas al día y, y ahora yo voy a dormir y después me enfermo y después tengo estrés y después me, no, yo me vuelvo loca qué pena, postergo las cosas hasta luego Marimelga, que esté muy bien nada de ahorro, ni nada de trabajo ni nada, yo mejor me retiro de acá y me voy con mis dulces y me los como porque de algo me va a morir pero yo no me voy a morir tan rápido porque cuando usted me lleva me lleva a una muerte por estrés y qué pena, yo por estrés no me voy a morir me muero mejor comiendo dulces hay gente que se muere más de diabetes que de, que de otra cosa porque esto es más gratificación inmediata qué pena y algunas cosas nos vamos a morir y sale y se va y me deja hablando y se lleva los chocolates. Y, y ya lo no tengo con quien hablar. <risa> Ay, ¡Qué risa! Entonces, ya entendí algo muy importante. Les voy a leer algo acá. ¿Cuál es el cerebro que toma las decisiones? Cuando este cerebro tiene un área, tiene un sistema de recompensas, este cerebro tiene un sistema que dice alerta, alerta. Viviana se está metiendo en un compromiso muy grande. Viviana, usted ya no va a ir a la rumba donde la comadre... Viviana, usted ya no se va a tomar su cerveza Viviana, usted ya no va a parrandear el sábado Viviana, usted ya no va a poder dormir y descansar Viviana, usted ya no se va a poder ir de viaje con su esposo Viviana, usted sálgase de esa escuela que me la están volviendo loca Viviana, sálgase de ahí Adiós, postergo las cosas, seré la mujer del futuro para el año que viene y si no, para la vida que llega de nuevo. Porque yo aquí vine a comer dulce, mi amor. Porque los dulces es una gratificación inmediata y de sobrevivencia. Se necesita la energía para sobrevivir. Se necesita comer para sobrevivir. Se necesita los dulces para sobrevivir. Lo que pasa es que si lo como en exceso, me perjudica, pero esto, esto, el, el, el chocolate da energía. ¡Ah! Ya entendí, Viviana, ya entendiste por qué posterga las cosas, porque el, el cerebro sabe que lo que, la meta que Viviana tiene es muy grande, y que ella se va a poner metas de trabajar sábado, domingo, que no va a dormir y que no va a descansar. Y entonces ella dijo: ¿Sabe qué? Yo me retiro. Adiós, postergo. Para mañana es tarde porque yo, yo no. Ve, Viviana, ¿y qué pasó que no volviste a la escuela? No, Marimelda. Yo, no, no, no. Eso a mí me da ansiedad. Eso a mí me da. Eh, me parece muy difícil. No, eso a mí me da. ¡Ay, qué cosa tan desagradable! No, no, no, no, Marimelda me va a poner a trabajar 24 horas al día y en esa escuela y... No, no, no, no, no, no, no. ¿Por qué postergo las metas? ¿Por qué dejo las cosas a medias? ¿Por qué me pongo unas metas? ¿Y por qué? No. Y yo necesito que tú entiendas, Viviana. Yo necesito que te quede muy claro que eso te va a llevar a la depresión. ¿Sabes qué vas a pensar al final? Yo sí soy una bruja malvada, yo no sirvo para nada. Yo lo que no sirvo es para nada. ¿Sabes dónde te lleva la, la postergación de las metas? A la depresión. Todo porque no entiendes esto del cerebro. El sistema de recompensas del cerebro es un sistema, miren, tómenle la foto a esta imagen. Tómenle la foto a esta imagen, por favor, véala. ahí se la pongo. y tómese la usted mi amor y si no vaya y compre el libro en Amazon y tenga el, el, el libro en su casa pero no permita que por ignorante usted siga posponiendo sus metas sus sueños porque el problema no es posponer las metas el problema es que no empiezas a hacerlo ese es el verdadero problema el problema no es que cumple las metas el problema es que no Comienzas, no tomas la acción, no llevas las, la acción verdadera y no logras persuadir a tu cerebro de que eso se puede hacer. Entonces, voy a resumir con esto. En tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte que toma las decisiones. Este circuito de recompensas que tienes en el cerebro es el que toma las decisiones y como te pones metas muy elevadas o te pones metas o no tienes claridad o no tienes una intención, entonces tomas decisiones por tu programa y por eh, eh, sobrevivencia. Hasta ahí te queda claro, en tu cerebro tienes un sistema, en tu cerebro, Tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte que toma las decisiones. Eso está... Mmm, me están preguntando, Marín, me ese libro donde lo consigo. Vea, mi amor, este libro. Usted va a Amazon... Lo puede comprar en Kindle también y usted lo va a tener y se lo va a leer y lo vamos a estudiar. Yo lo estoy estudiando, yo lo estoy practicando, yo lo estoy viviendo y va a ver que usted va a hacer muchos cambios en su vida. ¿Y cómo se llama el libro? El libro se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Hay en dos versiones, uno es en versión papel y otro es en versión Kindle. Ahí te pongo los links. Para que tú los puedas adquirir. Cierro con esto. Posponer, según los neurólogos, esto es un proceso biológico. Oh, me estoy, me equivoqué con este, con esto. No es este, no era ese, no era ese link, es otro, qué pena qué pena, qué pena me da, es el de todo es posible, sí, sí, gracias, ya sé que me equivoqué, perdón, listo, ahí te lo puse, ahí, ese es, es un proceso biológico, ¿por qué posponen pues las cosas?, porque es un, es un programa biológico que nosotros tenemos y se llama el sistema de recompensas, y el sistema de recompensas, ya te acabé de explicar, y lo encuentras en este libro. Listo. Según los neurólogos, a nivel biológico, no es que postergues por vagancia. No postergas por pereza. No postergas porque eres floja. ¿Tú que piensas a veces que eres floja? ¿Tú a veces piensas que eres perezosa? ¿Que, que, que eres inútil? No. Tú postergas porque es un mecanismo de defensa de tu cerebro que te protege y dice, no, se me vaya por allá, que la van a poner a trabajar 24 horas al día y de pronto se me muere de estrés. Venga mejor para acá. ¿Ok? ¿Le queda claro? Entonces, ¿por qué posterga? Porque entonces lo que vas a hacer es muy estresante, te genera ansiedad, y te produce malestar, ¿por qué?, porque el cerebro va a decir, no, my God, no me va a dejar dormir esta vieja, ahora ya quiere que yo trabaje sábado y domingo, ahora quiere que yo sea la que lave, limpie, planche y sacuda, que para ser la mujer del futuro, con, con una no sé qué, ahora quiere que yo me maquille, que yo me arregle. No, no, no, no, no, no a mí no me ponga maquillame y me esta soy yo, punto. A mí no me enrede que yo tengo que salir aquí maquillada y vestida, si vengo de hacer ejercicio, a qué hora me cambio y me peino y me arreglo, y a qué horas quiere que yo haga este cuadro de una manera perfecta. No joda, no, no, no, no, no, a mí no me, a mí no me exija de esa manera. Marimena, ¿por qué no? no. Porque es que, eh, eh, que es esa manera pues de exigir, no, ¿por qué dudas de tus habilidades? No es que dudes de tus habilidades, es que da miedo que, que, que Viviana diga que tiene una meta muy grande porque va a volver loca a la familia entera, hola, ¿cómo estás, Milagros? Ah, ya, porque dudas de tus habilidades y tienes miedo al fracaso, claro que no va a dudar, si a uno le dicen, bueno, la meta suya, míreme pues, la meta suya va a ser venir al, al live todos los días a las 11.11, 11, vestida, arreglada, peinada, maquillada, eh, eh, eh, haciéndose blower Porque ese perro es muy crespo Y necesitamos peinala Porque ahorita eh, Las crespas se ven desordenadas Ajá ¿Cuándo va a salir Marimelda en el video? <risa> nunca Yo nunca haría este video todos los días, a las 11.11, 11, preparada, organizada, con un tema muy claro, yo sí lo tengo muy claro, porque yo lo hago antes de la tarea, yo hago mi tarea todos los días, pero es que yo ya aprendí a persuadir a mi cerebro, y esto para mí es una recompensa, y yo ya aprendí que esto es una recompensa, yo ya aprendí que esto da gozo. Y entonces yo gozo aprendiendo, enseñando, yo gozo, disfruto, amo esto. Ah, ya entiendo. Entonces yo no pospongo un taller contigo, Viviana, no lo pospongo. No, lo pospongo cuando yo no puedo físicamente porque no hay internet o porque tengo una diligencia que hacer, que es de corte o es de algo eh, que sale de lo normal, pero por mi voluntad no. Entonces, ¿cuál es la técnica? Hazlo ya, aquí y ahora. Hazlo ya, aquí y ahora. Ahora voy a trabajar, ahora voy a trabajar. ¿Para qué? Para ahorrarme 7 dólares. Es muy complejo para el cerebro, ¿no? Para mí 7 dólares, la verdad, trabajo. Y no es difícil ahorrar, no es difícil. Viviana, ¿para ti es difícil ahorrar 150 pesos mexicanos diarios? No, Viviana, no es difícil, porque ella ya sabe qué tiene que hacer para ahorrar 100, 150 dólares diarios. Entonces, la recompensa está en el futuro, porque en el futuro vamos a tener 1.400 dólares cash... Así, mira, ve, vamos a estar así, quitándonos el calor. Ay, qué calor, viví, qué calor, con dólares en la mano, vea, así, así, ah, sí, sí, oh my god. Uy, qué calor, con esto me voy a hacer, me voy a quitar el calor que tengo. ¿Cómo le parece? Con poder adquisitivo. Lo logramos lo logramos, yo sé que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, y además Dios, eh, hay una parte que es muy importante que Dios nos da fuerzas como las águilas, para que tengamos la fuerza necesaria para elevarnos y para trabajar correrán y no se cansarán y no se fatigarán, y caminarán y no se fatigarán, porque Dios nos, de, nos diseñó con una característica de que él nos da la fuerza. La fuerza, ¿sabe quién la da? La da Dios, mi amor. Isaías eh, 4031. Para la que me está preguntando, Marimelda, dónde está, dónde está esa. esa ay, ¿cómo es que se llama? Isaías, anótela. Isaías 40 31. Aquí se la voy a poner mi muñeca linda para que, para que la tenga. Véala ahí. Ah, miércoles, perdón. Aprendí a decir miércoles en lugar de otra cosa. <risas> Alcen sus ojos y miren al cielo. Esta es otra, Isaías 40, 26. ¡Qué belleza! Esto es hermoso. ¿Sí vio? Se lo dije. Que alzara los ojos y mirara al cielo. Y la otra es esta. Eh, un segundo. Pero los que confían. Aquí te la doy. Porque es que esto, esto no puede quedar en vano, mi amor. Esto no queda en vano. Esto tiene. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán, caminarán, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Porque tú confías en el Señor tu Dios, que es el único que le va a dar usted la fuerza para que se pare, para que haga lo que tengas que hacer. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho. I love you so much. Mañana nos vemos. Y continuamos con el tema, o oh, mañana empezamos la semana número cuatro. Y en la semana número cuatro vamos a hablar sobre algo que se llama postergar. Voy a continuar con este tema porque este es un tema súper interesante. Hay mucha gente que cree que es perezosa, hay mucha gente que cree que no sirve para nada, hay mucha gente que cree que es una floja, hay mucha gente que cree que es una vaga y la vagancia, la pereza, la, la flojera no son más que un mecanismo de defensa del cerebro para que el para mantenerla a usted viva, ok, bueno mujeres hermosas, I love you so much, feliz tarde, gracias, chao, yo estoy hablando muy raro, ay no, yo hablo tan raro ya, hablo con, como que si tuviera una papa en la boca, chao Vivi, gracias mi amor por estar conmigo, ahí